Muy bien, estamos de retorno con el programa. Muchísimas gracias por su atención, por su preferencia. Y vamos a hablar de... La de, de Superetanol 92 está ya en nuestro país, hemos visto la inauguración en Santa Cruz, esta jornada en Tarija, hoy nos daban algunos datos sobre la aceptación que está teniendo en la población boliviana, sabemos que se viene en Cochabamba, se viene en La Paz, en estos días pa, de manera paulatina, porque la presencia va a ser en todo el territorio nacional. Pero eh, vamos a conocer algunas características, los alcances, el impacto y todo aquello, y para eso nos acompaña pues, el viceministro de Industrialización, transporte y almacenaje de hidrocarburos. Humberto Salinas en los estudios, viceministro, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por estar en este programa y por poder dar a, a conocer las diferentes bondades que tiene el, la gasolina con etanol, la superetanol 92 y por uh, dirigir a la audiencia para que vaya conociendo este nuevo combustible que se ha puesto a la venta para mejorar el, la calidad de eh, la combustión en los diferentes motores que hay en los vehículos. Tenemos un nuevo, un nuevo combustible. Pero este combustible tiene, usted me decía antes de empezar la entrevista, tiene muchas ventajas. A ver, explíquenos, Luis ministro. Tiene varias ventajas con respecto a, uno, eh, reduce lo, los gases de efecto invernadero. Eso ¿Por quiere qué? decir... ...que reduce la cantidad de CO2 uh -huh. al realizar la combustión. Y eso es bueno porque permite que el calentamiento global no sea tan rápido. Es ese dice El otro es un, tiene un poder calorífico un poco mayor. Por ende, el encendido en las mañanas, cuando hace frío, es eh, más rápido y más reacciona de, de mejor manera. El otro tema es una menor, un menor consumo de oxígeno, dado que el alcohol, al tener un oxígeno, eh, permite que el, la mezcla aire-combustible uh -huh. sea con menor aire. Y por último tenemos la potencia, que es una de, de las principales características dado que el combustible tiene 92 octanos en comparación con el combustible de la gasolina especial que tiene 85. Esto da mayor potencia al vehículo, le da mejor rendimiento y eh, permite una reducción del uso de gasolina. Excelente. Tenemos estas, este, este tema como ventaja, viceministro. Sí. Eh, yo, le, yo le hacía una consulta nosotros eh, al tener este combustible tenemos eh, el octanaje 10 de 92, 85 me decían. ¿no? el otro mayor potencia, estamos hablando de un combustible que en general por varios aspectos tiene eh, más ventajas, esto va a permitir sea el cuidado y la potencia del mismo vehículo pero eh, es una alianza también con el sector privado dentro de, de ello, estoy viendo ahí otro, otro tipo de efectos eh, efectos económicos en la economía general del país vamos a tener debido a que es una alianza público-privada en la cual eh, el sector privado está haciendo inversiones alrededor de 1.600 millones de dólares y acimientos por su parte para poder comercializar, brindar la mayor comodidad a los usuarios también está haciendo ...alrededor de 400 millones de dólares... ...entonces son 2 mil millones de dólares... ...que se están inyectando a la economía boliviana. Eso tiene una demanda en Y género. eso genera el ciclo virtuoso. En vez de que Bolivia importe... Eh, ...combustibles... ...que genera además una subvención, ¿no? ...dentro del de país... ...y esos dólares se quedan en el país... ...y se quedan en la economía. Mientras tanto, si yo compro en el exterior saco los dólares afuera y dinamizan la economía de otros países y no la nuestra. Ese es uno. El otro efecto que tiene es el elevar el Producto Interno Bruto uh -huh. en alrededor de 0,9 puntos porcentuales. Eso quiere decir, si el Producto Interno hoy en día es superior a los 4,55, 56, al tener esto, esta dinamización en la economía, va a llegar a los 5.4, 5.45. Eso va a ser el efecto en la economía. El, el otro efecto es que va a generar mayores empleos, va a dinamizar todo lo que es la agricultura y eh, al dinamizar la agricultura vamos a tener un incremento en, la, en el rendimiento de los diferentes cultivos. Uh -huh. Si estamos hablando hoy en día de eh, etanol en base a la caña de azúcar, pronto se van a sumar otros proyectos como ser el sorbo, como ser el maíz, para poder generar eh, el, alcohol. el alcohol. Ah, con estos proyectos, eh, con, con el cualquier, sorbo, el maíz. Cualquier producto que uh -huh. tenga jugo azucarado uh -huh. o que tenga almidones puede generar etanol. Es cuestión de la fermentación para poder obtener... ¿Está planteado entonces este, este, este tipo de, de avances también O sea, salir claro. del tema de, la, o sea, la, el tema de las cañas está ahí. De las cañas de azúcar porque es, digamos, el, prim, el principal producto del cual sacamos alcohol. Claro. Sacamos alcohol caimán, alcohol, alcohol de quemar, alcohol potable y demás. Es el que ya tiene desarrollada la industria. Lo otro tiene que desarrollarse. Uh -huh. Eso va a dinamizar un poco más la economía. ¿Está en proyecto? ¿Un mediano plazo? Eh, Sorgo, tengo entendido que está queriendo iniciar ya el próximo año. Ah, o sea, ya no más. Bueno, son plantas pequeñas, pero para tratar alrededor de producir 5 millones de litros solamente. Uh -huh. ¿Y el maíz? Entonces, el maíz todavía está en un proyecto en Cochabamba, uh -huh. en el cual eh, se está viendo las diferentes. Alternativas. Pero se suman también. Sí, sí. Ahora, eh, este tema de la frontera agrícola, eh, ¿cómo se entiende, viceministro? Yo le decía, a veces nos dicen, vamos a ampliar la frontera agrícola, estamos avanzando, esto es peligroso en tema eh, medioambiental. Si sí, no, ¿hasta dónde, viceministro? La ampliación de la frontera agrícola, si bien, es, eh, es un tema sensible uh -huh. debido a que nosotros... ...no eh, dejaríamos de tener plantas que absorban el CO2 uh -huh. y liberen oxígeno. Es parte de la oxigenación del, del planeta. Se dice que la Amazonía es el pulmón del mundo. Pero eh, el ampliar las, la frontera agrícola sin poner ningún otro vegetal que crezca y que haga fotosíntesis... Y eso sí sería malo para el medio ambiente. Pero si tenemos cultivos en los cuales se tiene caña, se tiene eh, soya, se tiene otras plantas, uh -huh. estas también hacen fotosíntesis y reponen el oxígeno necesario al medio ambiente y absorben el CO2. Entonces eh, no hay que tenerle miedo a la, a la ampliación de la frontera agrícola sí hay ese equilibrio. cuando hay el desequilibrio y no, y por ejemplo, eh, hago ciudades o hago otro tipo de emprendimientos en los cuales ya dejo de tener plantas en, ese, en esa ampliación de frontera agrícola, sí puedo tener un efecto negativo en el medio ambiente. Pero al tener plantas estoy haciendo, manteniendo el equilibrio. Viceministro, eh, hemos hablado del impacto eh, económico, el tema de, de la incorporación, incluso de estos proyectos con el sorgo y el maíz, el tema medioambiental. Eh, está, está claro aquel tema. Ahora nos vamos a ya la comercialización del mismo, porque eso tiene sus etapas, no ya sea la comercialización distribución, y llega a los diferentes surtidores. Los surtidores están capacitados existe una demanda, se tiene que preparar también los ambientes cómo le está yendo a Santa Cruz, cómo ha visto hoy en Tarija esto, esto de la implementación y estamos esperando me imagino también que ya se tenga en, los demás, en las demás regiones. Sí. Bueno, eh, hemos lanzado en Santa Cruz el primero de noviembre uh -huh. sí y en Tarija la semana pasada el día jueves el uh, beneficio que está trayendo esto es, en la parte de los surtidores, es un mayor beneficio a los surtidores uh -huh. porque con baja inversión, ellos pueden vender este producto. Ya. Yeah. Eh, este producto ahora está siendo vendido alrededor de un promedio día de uh -huh. 61 mil litros, solamente en Santa Cruz. Eh, lográndose hasta la fecha 678 mil litros de, de, de gasolina ¿Superó con... lo que tenían previsto? Superó eh, hasta cierta medida nosotros, yo al menos era bastante más optimista hay otros que tenían alguna visión un poco más <risa> pesimista y más que pensaban que iba a ser entonces estamos todavía cerca de lo que yo creía uh -huh. pero eh, creemos que a nivel nacional sí va a tener un efecto mayor. ¿Por qué? Porque se va a sumar Cochabamba, se va a sumar La Paz, se va a sumar Oruro. En estos días, tengo entendido, eh, En ¿no? estos días se sumaría Cochabamba y, y posteriormente La Paz. ¿Cuántos eh, surtidores se han mostrado? Nosotros, están... a, la, a la actualidad, ahorita están con 27 surtidores, uh -huh. 22 en Santa Cruz y 5 en Tarifa. En Cochabamba se van a sumar alrededor de 13 surtidores más y en La Paz alrededor de 15 surtidores. Con eso vamos a llegar hasta fin de año en el cual se van a sumar ya 100 a 200 surtidores Excelente. y esperamos que para marzo del próximo año tengamos ya un porcentaje mucho más alto que sería alrededor de 400 surtidores que estarían con la superetanol 92. A Tomar en cuenta estos datos, viceministro. Hoy, hoy conocíamos eh, algo que nos parecía muy, muy particular, muy peculiar también. Dice el, el que daba a conocer la NH precisamente. Y decía uh -huh. el, el vehículo más antiguo que ha adquirido la Superetanol 92 era el 68 y el más moderno en la versión de 2019. Uh -huh. ¿Qué me dice este indicador, viceministro? Este indicador nos dice que el combustible, al tener mayor octanaje y al tener bondades ambientales, sirve en todos los vehículos, uh -huh. en primer lugar. En segundo lugar, nos permite eh, dar a conocer que la combustión dentro del motor, al, ser, al utilizarse etanol anhidro, o sea, etanol sin agua, no a, da corrosión en el motor, por ende puede ser utilizado en cualquier motor. Habían algunas susceptibilidades de algunos fabricantes, uh -huh. ¿por qué? Porque en México, por ejemplo, se, dieron, eh, se, usado, se usó alcohol, eh, sí, uh -huh. alcohol normal, no la con 96, uh -huh. no el anid. Entonces uh -huh. tuvieron algunos pequeños problemas, Traca. algunos pequeños trope, tropiezos. Porque eso es parte de la enseñanza. Claro. Nosotros estamos aprovechando que Brasil ya tiene más de 40, sí, 45, 50 años de uso de alcohol en la combustión. Estamos aprovechando de que la Argentina tiene alrededor de 25 años de uso. Entonces estamos aprovechando todas las experiencias para no cometer los mismos errores. Viceministro, quiero agradecerle por habernos acompañado, compartirnos estos datos, sin duda nos ilustra mucho sobre un nuevo combustible que tiene pues, ahora Bolivia y vamos a esperar acá en La Paz también, Cochabamba en día, y luego La Paz y así para llegar a todo el país. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por su tiempo y Cuando, gracias usted. por invitarnos. Bienvenido, siempre bienvenido.